Ese ritmo de la cumbia de la fiesta en el mar o la cumbia de las algonas, una cumbia costeña, una cumbia de Colombia. Venga el sabor, venga ese ritmo. Son los diablos de Valledupar. Desde Colombia La cumbia de las nalgonas O la fiesta en el mar Los cielos de Valle Par. Venga suave, venga suave ese ritmo suave. La fiesta en el mar. Venga mi ritmo Venga ese ritmo Los Diablos de Valledupar Fiesta en el mar Suave, suave Como dice ya se va la cumbia, agoniza mi ritmo. So. Ya se va la cumbia de las algonas. Un éxito del oso Candela, de la romeo Rubio. Éxito del Oso Candela. Allá en la coluna Romero Rubio. Delegación Veluciano Carranza. Se va. Ya se va mi ritmo. Oye, esos cueros, oye, esos cueros. So. Hasta ahí el tema sabroso amigos nuestros Los diablos de Valledupar La cumbia, fiesta en el bar